Durante generaciones, mi familia ha servido y protegido la ciudad, siendo fiel a las sendas tradicionales. Mi abuela se dedicó al espíritu del zorro, que le mostró la senda ancestral de la sanación. Mi madre eligió la senda de la espada. Transmitió sus honorables habilidades mediante el entrenamiento y la disciplina. Era consciente de que querían que siguiese sus sendas. Pero no pude elegir. El entrenamiento me calma la mente y me abre a la guía del espíritu del zorro. Este vínculo me permite proteger a los que no pueden defenderse. Ambos caminos me completan y me siento cómoda con ellos. Durante generaciones, mi familia ha servido y protegido la ciudad, siendo fiel a las sendas tradicionales. ¿Yo? <ríe> Tengo la mía propia. Fuesta, fuesta O sea, es un monte que hicieron entre Doom y Castlevania Por eso de eh, que De eh, oh. Doom, eh, Doom Launcher Doom Que paranoia A ver, bueno, claro O sea, el Doom tiene mucha cantidad de De mods eh, en, en Steam, claro O sea, literalmente Es lo único puto malo Tío, te tune eso, perro Tío, nadie entra, chaval Nadie entra a ayudarme, tío Nadie, eh O sea, fuera de coña nadie, hermano Nadie entra a ayudarme, tío Eh lo, es que lo digo en serio lo por la mañana y por la tarde ¡Nensa! Nice. ¿Verdad? Me la marca mucho. Me la marcado mucho. Pero ese en un que le pega a la K y le flipa. with my my The enemy has this <risa> lane. De una. Oh, tío. O sea, qué guapo. Hombre, me dieron el Endline Rancher 2. De puta madre, ¿sabes? Dinero que nos ahorramos, Un cierto modo, y promoción a un... O sea, a un creador de contenido... O un creador, digo, perdón. A un desarrollador de videojuegos indie, loco. Ahora sí, ¿qué tal, campeón? ¿Y cómo está también tu hermana? Me cago en la leche, me encanta que te responsabilices Como un buen hermano mayor, hermano, de Isla Burcala, eh, eh, eso Bueno, que Nacho ya era más mayor ¿sabes? estaba afuera, literalmente, pero La, la habría hecho eh, Nos tocaban fulles, eh, gente de PC eh, Por eso eh, nos hacían en serio Para arranque son 50 partidas, creo Sí, pero, claro, ya habéis echado Entonces, en, en la misma cuenta, campeón Que son muchas, ¿no? Una, habéis jugado los dos, claro Realmente o Está sea, yo eh ¡Pinga! Eh, eh. so really good, I'm fine And you, bro, I really like it When I play with Diva, bro I was joking Y, soy estar y campeón? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Play 3, tío, si mi hermano quisiese pillar mi Play 3 Fliparía, porque ahí tengo un montón de juegos No es coña Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sabes? Me voy a quedar aquí, ¿vale? Nerfeame esta Observemos ¡Bum! ¡Eh! ¿Dónde estoy? <risa> Increíble eh, Me voy al valoran, a ver, eh, que se cuece ánimo campeón A Kalinsensei, espero que te toquen buena gente Yo creo que los 7 días que quedan, sin mal, no me equivoco Surprise, motherfucker hmm. eh... Oh, esta es la de arriba, ¿no? Ah, no, esta es la de ahora Esta es mejor que la de antes La de antes me ha gustado más, tío La de antes era más guay, ¿no? El rollo, era más bonita, tío, como había quedado Damn. Bueno, está bien Qué guapo, tío, me mola, me mola pero influye mucho eso, ¿no? Uh, vaya porrazo Influye mucho eso, en plan y, so y sobre todo las horas O sea, a lo mejor dentro de dos horas, campeón El overwatch está repleto de peña me pasa es que lo pongo de primera Porque pienso que para hacerlo de las cartas hoy Con el Nacho ahora después pues, A ver cómo sale Que está guapo yo con las SR Lo malo que no tengo una Hampro ni nada O sea, literal Abrimos las cartas de buen rollo y ya quedará un, un bonito y recatado vídeo eh, También para quien se lo pierda de hoy, ¿no? Hola, ¿qué tal, bro? Ajá, y yo me he matado, tío, increíble y no me ha dado tiempo, ¿eh? Seguramente ni eh, le pongan atención al directo Lo dejarán abierto eh, para los drops eh, Y se van a hacer otras cosas Bueno, no, campeón, no todo el mundo Pienso, y Lobo, o sea, la otra vez O sea, el sábado vino, vino gente que habló Y se metió en el Discord y tal, o sea, de buen rollo Que por supuesto hay gente que se queda y de puta madre Claro, a ver, eso es lo más importante, campeón yo siempre pongo de mi parte Al igual que vosotros Para hacer que esas personas Se sientan cómodas y cómodas Como realmente estáis, ¿no? Y estamos Yo me incluyo dentro, por supuesto Para poder llegar a disfrutar, tío Y sacar un... ¿sabes? un buen partido al, al crear contenido De calidad siempre, tío Y no de ofuscación, ¿no? Ya sabéis Hola, ¿qué tal, bro? ¡Bruf! ¡Mondongo! ¡Asesinato doble solo! ¡Eh! ¿Y mi, y mi... kill, tío Se me fue, ¿eh? ¿Se me ha pirado Será guarro Una putada Esa no me la llevo, ¿eh? Ah, estás aquí, bro ¡Uf! La ulti de ese bicho, ¿eh? Increíble Vale, nice Mayo, Tengo que defender, tío, lo malo que un tanque Para defender, para entrar, sí, pero para defender Se me ve desde Pekín, tío <ríe> Literalmente Lo que he hecho de menos y extraño En el Overwatch son las partidas con las recompensas Con los cofres, tío, la verdad O sea, el gachapón, ¿no? que tenía porque también te ayudaba O sea, te hacías una buena partida y obviamente El juego te daba a lo mejor un cofre Y con X intentos, pues a lo mejor te daba Un personaje bueno, ¿no? O sea, un traje de un personaje guapo ¿Verdad? Ay, ah, papá, sabes que hay eh, cosas muy simples que tú sabes lo, eh, lo que son, pero eh, sabes describirlo o definirlo. O sea, cuando pasa eso, campeón. Que si sé cómo se llama el término. Acuñado. O sea, cuando lo tiene la punta de la lengua, pero eh, tiene un tecnicismo seguramente, ¿no? Objetivo tío, fallido. Nos han reventado la boca, tío. ¿A qué te refieres, campeón y lobo? A uno. Increíble. ¡Ey! Claro, de, dependiendo. Por ejemplo, el color morado sería más eh, el rollo, ¿no? En este sentido, campeón y luego A ver si lo puedo matar. De la atracción, ¿no? El nivel de la atracción. De, del héroe, ¿no? O sea, del héroe, perdón. Del artista. Sería un rollo muy artístico, ¿no? Filosófico al mismo tiempo. Gracias por esos megabitardos. Y mi hermano Bártate también aquí en mi país, para que es para un trabajo. O sea, para mi trabajo. Pero a ver, niño. Si eres menos de edad, qué trabajo. Vete a buscar un trabajo cuando tengas 18 años, cuando termines tu estudio. Ya después hablamos, o ¿sabes? De los streams. Madre mía, ¿cómo fue el fin de semana, mi hermano Álvaro? ¿Qué tal está? Madre mía, enormísimo. Papá, eh, ¿sabías que si en práctica metes al bot héroe dentro de tu espalda se muere? Y eso, pobrecillo, ¿por qué? <risa> ¿Qué coño, tío? O pobrecito. Le iba a pasar eh, a Balta esto que, más es ellos que, espada ejemplo. O sea, literal, yo, yo sé que lo entendéis, loco. No, yo no me puedo permitir eso, ¿sabes? En plan, dejar pasar la oportunidad de banear a alguien que está haciendo algo mal. Eso es la clave, hermano. Te gustó mucho. Eh, o sea, le gustó mucho. Claro, cuando me, lo, me mandó la foto, yo no sabía que era eso. Y digo, hermano, qué serie m suena un montón Claro, era Overwatch, loco Pues tiene conceptos como del LOL Y yo, parece un eco y eso Tengo que verla también La del que tengo que terminarla Que dijo Drake y 2, tío Tengo que terminarlo, loco O sea, es que claro Mi vida no... Igual que la vuestra no es un camino de rosas <risa> Literalmente, tristemente, ¿no? Bro, no mate a nadie Concha a su madre, bro me lo... Literal, tiraré la E y tal Vale, gente Gracias, bro Voy ya, ¿no? Me la lío, gente, me la lío me la rifo, o pa' que pille, toma. Uh -huh. <risa> Estoy aquí, bro. No, no, no, no te me vaya, eh. No te me vaya. Tú vente para acá tú, tranquilo. Hermano, que yo no soy mendiva. ¿Qué va? ¿Qué va, amigo. yo, como se cura el personaje nuevo, no? Oh, oh, oh. Hermano, te meto torturbo por el foto. Pacá, pa Naruto. Naruto, ¿cómo? Naruto, se. Naruto, pomelo. Escúchame, Shinigami No vea como tiene lo tuyo en el meteorito ese, ¿no? ¿Cómo que son más que nosotros? ¿Dónde y cuándo? Que los reviento Y yo, esa tía se va de mí, la vía Gente, la vía, gente Soy pro. mírame, mamá brutal! Ay, en verdad, los drogos O sea, agradezco que por lo menos gratis, macho O sea, que ya sabéis y de aquella manera, ¿no? Eso un poquito, eh, decir Me voy a quitar en medio a los creadores de contenido pequeño. ¿Por qué? Porque como no generan tanto dinero todos los meses Pues eso, ¿no? Pero bueno, da, literal, ¿no? Quien algo quiera, algo le cuesta, loco de una. Creo que. Síganme. Ajá. Ya me quité del medio el tanque, gente. Ahora mato. A la piba este ya estaría. ¿Cómo? night! ¡No, mierda! ¡La cagué! La cagué, tío. ¿Por qué seré tan cabrón, tío? Quería quería tirar, claro, como dijo Pantero tú. Eh, estoy aquí, eh. Escúchenme, mamá huevo. Si me cargo eso, va de puta madre. No está el Genki, tío. El Genki-sama. Hola, ¿qué tal? Eres el ninja de los Power Rangers. Let's go. Hola, ¿qué tal? Power Ranger, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y te meto todo... Te voy a meter toda la torba. Ven para acá. Toma. Ciberpuño. Venga, estás muerto. ¡Y la cura, hija puta! Me da igual, Yo soy papá gigomón, tío. O sea, vengo por aquí. ¡Yu! Me he hecho una racha de 15 asesinatos seguidos! <risa> me he hecho una puta racha de 15 asesinatos seguidos. O sea, ¿qué cojones me paso? Estoy enfermo, con el lo Hermano. <risa> Puede ganar, en dos segundos, pero rapidísimo Pero de locos, eh, de loco Tío, para ganar las 50 partidas voy a tener que meterle con mi media y ya está, tío, chuparla Eh, ¿qué pasa, bro? Me pongo a entrar desde el ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si le pego La cabeza, bro? Moira, toma Moira ¿Eso no era Moira? ¿Cómo? Hijo uh -huh. de puta no? Escuchamos, un aplauso sordo ah. Hermano, le doy, porque es a la V Le doy, tío Literal Ven para acá anda Que te voy a matar culatazo Churra como el Call of Duty Ah, que me estás pegando Que toma ¡Oh! Increíble Wow, let's go Ey Pero tengo que cargar Mi block mayo, ¿eh? Un momento Cuatro segundos ¿Qué hace ellos? No, no te flipe, cabrón No te flipes, hermano querer de los Power Rangers Falso de la Aliexpress Churrita mía No te rayes Toma Toma, toma, toma, bro Toma Mira, mira Toma Quédate, quédate con eso, ¿vale? Perro de mierda Vale A ver si me... ¡Uh! ¡Qué putra, bro! ¡Qué putra! de vida. Uh, uh, uh. Let's go se llama Se llama Vértigo, tío Soy yo La, la, la, la biblia, biblia me la paso por los cojones Me la marqué porque antes no me la me marqué no, Ey, de una. Y muere cuando le pego en el robot, tío De puta madre Let's go Easy ese guardián de las estrellas poderosísimo hey, es verdad, eh, os devolví los puntos de... Os acordáis el sábado está bien lo que vamos a hacer con la ulti Porque pensándolo bien... Ahí va, lo que debo hacer es esto O sea, una vez que esté aquí... Ahí está, vámonos, gente Voy a morirme, eh, creo No la voy a activar, vale Ahora sí Ahora sí, atentos, eh Hostia, que no hay nadie aquí ahora, bro Vale, ahora Vale, otro Vale, otro eh, ¿Dónde está el spawn suyo aquí, no? Ok